No. Mm -hmm. No pretendo interrumpir. Espero que no os importe si me cobijo de la lluvia. Mi cuerpo desgastado y la lluvia no se llevan bien. <risas> ¡Ey! Sei! ¡Mira esto! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¿Por qué le miras de esa manera? ¿No le has quitado ojo a Cassian desde que llegaste aquí? Eso es cierto. ¿Tú también estás buscando a Luna? Mm -hmm. Seguramente no la encuentres. ¿A qué se debe? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque Cassian la mató? ¿Qué? ¿Cómo sabes eso? La manera de hacer estas conchas más bonitas es poniéndolas en el agua. ¡Funciona! ¡Están brillando! La única manera de descubrir si Luna es real o no es encontrándose con ella cara a cara. Lo mismo pasa con sus poderes curativos. Casi. No. eres... No... Eres... Breaking Boss. ¿Kassian? ¡Luna! Parece que tus recuerdos están regresando. Ibas a descubrirlo tarde o temprano. Asume tu responsabilidad por lo que le hiciste a este planeta. ¿No es cierto, profesor? ¿Qué estás diciendo? que está justo a mis espaldas es tu creador. Vaya. Antiguamente, hace mucho un robot trató de ser dios. No lo espera. Él hizo algo más estúpido que eso, intentó crear un dios. Fue un intento de obtener vida eterna, aunque nosotros ya la habíamos adquirido hace años. Incluso los humanos habían hecho avances en medicina, dejando morir a unos pocos humanos desafortunados. Pero había un descubrimiento que estaba por encima de los robots. La habilidad de procrear. Si podemos procrear, será nuestro último paso para superar a la humanidad. Seremos dioses. Estás loco. Eso es imposible. Pero la procreación es viable en teoría. Los sistemas instalados en sus cuerpos son fundamentalmente diferentes de los robots corrientes. Tenemos machos que pueden crear nuevas células en sus cuerpos y hembras capaces de aceptar dichas células y hacerlas crecer por sí solas, creando nuevas formas de vida. Por supuesto, estoy hablando de Kasha, Bio y Leda. ¿Así que eso explica por qué Kassian es inmortal? No. Yo no tengo nada que ver con eso. Al final ellos tres fueron un completo fracaso. Después de mucho debatir, se decidió solo usar las fuerzas innatas que albergaban sus poderosos cuerpos, convirtiéndolos en máquinas asesinas. ¿Máquinas asesinas? ¿Eso es todo cuanto soy? ¿Un monstruo asesino? No tengo ni idea de cómo te volviste inmortal. Debió de pasar en algún momento después de que mataste a Luna. Tienes razón. Fue Luna. Quizás todo comenzó tras su primera muerte y su consecuente reaparición. Luna. Ella fue el Sol con el nombre de la Luna. Era su identidad. Este desastre comenzó a deteriorar su vida eterna. Pero ella continuó adelante y revitalizó ese deseo, dándonos la fuerza para vivir. Eso es lo que era Luna. Sin embargo, el hecho es que solo uno es capaz de gobernar el mundo. No hay necesidad de dos soles. Es por eso que di la orden. Para que matases a Luna.